Los docs de nuestras mascotas. Hoy Maggie nos trae un tema muy interesante, es la toxoplasmosis. Una enfermedad que la produce ¿qué? un parásito, una bacteria, ¿de dónde viene? Bueno, A pesar de que hoy es el día del perro, vamos a hablar de enfermedades más relacionadas con el gato. Ah, muy bien. ¿sí? Y, y sacar un mito muy grande porque la gente está preocupada por ese tema y hay veces que está mal informada. Sí. Entonces abandonan a los gatos o no los adoptan en ciertos momentos. Entonces, bueno, estamos acá para sacar todo ese tipo de... De dudas Bien. ¿Sí? Esta enfermedad está dentro del grupo de la zoonosis Muy bien, vamos aprendiendo esas palabras <risa> <risa> Sí, no, Vamos el vocabulario bien, amo, Perfecto. Amo, Perfecto. Amo, Me encanta Bueno, para que sepa la gente La, la toxoplasmosis es un parásito Y es sí. una de las zoonosis más distribuidas en todo el mundo ¿sí? Okay. En algunos países que son cálidos O sea, de regiones cálidas Hasta un 80% de la población tiene toxoplasmosis ¿Sí? Okay. ¿Qué significa esto? Que el parásito afecta a todos los vertebrados, o sea, desde una cucaracha hasta un rinoceronte, sí. ¿sí? y que la, el único animal que puede transmitirlo es el gato y los gatos silvestres, ¿sí? por Bien. eso es que se la relaciona un poco con ellos. En el resto de los animales entra el parásito eh, y no se puede reproducir. Entonces, directamente Bien. se queda adentro. ¿Y el gato sí se la puede contagiar al, al humano? A todos los demás, porque en el gato Bien. hace lo que se llama el ciclo sexual Ajá. y en ese ciclo sexual tiene una liberación de los huevitos que son infestantes y ahí es cuando se produce la transmisión de la enfermedad. Uh -huh. Es importante saber varias cosas, como por ejemplo, que esta eliminación no siempre se produce en el gato, o sea, hay gatos en los cuales se produce y en los que no, y que esa eliminación es como muy poco tiempo. ¿Sí? Entonces no es que el gato elimina toxoplasmosis por toda su vida, ah. sino que entra en contacto, se infesta, elimina esos huevitos y ya después deja de eliminarlos y no los transmite más. Entonces, ¿cómo, cómo se contagia uno, digo, de, de un gato que, que eliminó esa toxoplasmosis? ¿A través de la materia fecal? ¿A través de qué? Bien, en realidad al entender que la prevalencia de la toxoplasmosis es tan alta, claramente no todo el mundo tiene gatos y entra en contacto con gatos. O sea, claro. si no la culpa sería del gato de todo el mundo sí. y no es así, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Estos huevitos pueden infestar la tierra, pueden infestar las verduras, las ah, frutas okay. y como afecta a todo tipo de animales y animales que nosotros consumimos, el consumo de carne cruda y alimentar a nuestros animales con carne cruda también produce la diseminación del parásito. Okay. ¿sí? Mm. Entonces, eh, como en la mayoría de las enfermedades infecciosas dentro del hogar hay que mantener como... Ciertos puntos de limpieza que son importantes, el hecho de lavar bien la fruta y la verdura, bien. ¿sí? Antes de consumirla, el hecho de consumir carne cocida, ¿sí? ¿sí? No cruda, eh, el hecho de alimentar, si nosotros, que no está bien, pero alimentamos a nuestros animales con carne que sea cocida también, uh -huh. y si tenemos gatos, y ahí viene la parte importante y a lo que la gente tiene miedo, ¿sí? Uh -huh. Es lo siguiente, el parásito, el gato, propongamos que se enferma, ¿sí? Introducimos un animal nuevo en nuestra casa, el gato viene enfermo y elimina estos huevitos. Estos huevitos necesitan un día de exposición solar para poder eh, madurar, digamos, en el mm -hmm. medio ambiente, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros tenemos que limpiar la cajita sanitaria de nuestros gatos por lo menos dos o tres veces al día o la cantidad de veces que sea necesario. Bien, ¿Sí? Bien. Eh, para, para evitar que ese huevito, que el gato pongamos que está contagiando, no, no madure y no sea infectio, infeccioso. ¿sí? Si nosotros tenemos ese cuidado, eh, no va a pasar nada. Uh -huh. Otra cosa que hay que tener cuidado, por ejemplo, es eh, mujeres embarazadas que no tengan esta tarea, ¿sí? que no sea la mujer embarazada la que va a limpiarle la cajita sanitaria ¿Cómo al le gato? puede afectar, por ejemplo, a una mujer embarazada si contrae esta enfermedad? Bien. Eh, primero lo que hay que hacer es que todos nosotros, probablemente en nuestra infancia o durante nuestra adolescencia, tomamos contacto con la toxoplasmosis, mm. ¿sí? Y generamos inmunidad. Probablemente ah, hayamos bien. tenido como una frebrícula de caimiento durante dos días y fue que tuvimos contacto con la toxoplasmosis y ya nos quedamos inmunes. Ah, mira, mira. no sabía. Entonces, una mujer previo a quedarse embarazada, si ya lo tiene, si lo tiene en una planificación, estaría bueno hacerse una medición de anticuerpos para ver si ella ya fue expuesta al toxoplasma. Ah, Entonces bien. ya sería inmune y no tiene ningún tipo de eh, peligro para su bebé. Ah, una cierta inmunidad para siempre? Para siempre. Sí, es como, es como esta... la la como esas enfermedades claro. que te dan una vez y, y, chau, y chao. Y listo, Padeces la, la enfermedad un poquito... Esta, en este caso es más eh, riesgoso para eh, pacientes inmunocomprometidos, pacientes mm. que están en tratamiento oncológico claro. y pacientes mayores, ¿sí? En uh -huh. ese caso no sería tan leve la, la enfermedad, claro. pero si vos sos una persona sana, eh, no pasa nada, quizás ni siquiera te enteraste. Bien, Entonces, bien. si uno se queda embarazada, la recomendación que se tiene es por lo menos no adoptar, o sea, te haces el testeo. Si tenés toxoplasma positivo, no hay ningún problema porque ya estuviste expuesta, ¿sí? Si no tenés eh, anticuerpos, intentar no adoptar ningún gatito en el primer tercio de la gestión. ¿sí? bien nuestra, porque es el, es el momento más peligroso y es donde se producen los abortos a causa del toxoplasma. ¿sí? Ah, mira, puede ser riesgoso. Entonces. Puede ser riesgoso. Uh -huh. O sea, no adoptemos un gato en el primer tercio de la gestación y Perfecto. si lo vamos a adoptar en el segundo tercio, tener estos cuidados, sí uh -huh. que sea la otra persona que vive en la casa la que se encarga de la limpieza y... Eh, y otra cosa importante es el tema de la jardinería, ¿sí? Eh, si tenemos un jardín con pasto o con tierra o con lo que sea y no es solamente nuestro gato, sino otros gatos que entran en nuestra uh -huh. casa que pueden tener este parásito, no realizar jardinería sin guantes y preferiblemente no, no realizar jardinería en general porque el parásito puede inhalarse. Siempre ¿sí? hablando sí, no, de la huevitos, mujer embarazada. La mujer embarazada. Perfecto. Cualquier otra persona no pasa nada, Bien. ¿sí? Y con respecto a los hábitos, que siempre les cuento yo del gato indoor o outdoor, el que sale o el que no, o el que se queda sí. en casa, también es eh, importante prevenir la cacería, ¿sí? Porque los gatos al cazar palomas, ratitas, cucarachitas o cualquier cosa, pueden ingerir el parásito e infestarse, mm. ¿sí? ¿Y qué eh, le pasa a un animal en ese caso? ¿Puede llevarlo a la muerte? ¿Puede ser grave? A los gatos... Sí. Sí. No, hacen un ciclo que puede ah. producir también lo mismo El parásito directamente se reproduce y lo elimina ¿sí? ah, Ese sería como el peligro O sea que no también es como nada. asintomático Es asintomático en la mayoría de los casos ¿Y sí. es oportuno, qué sé yo, vacunarlo? ¿Hay alguna manera de prevenir? No, la única uh -huh. manera de prevención es eh, la ingesta de carne cruda, tanto para nosotros como para los animales, o sea, uh -huh. la cacería de pequeños animales puede generar la, la, la, la presencia de lactosoplasma, uh -huh. ¿sí? y una vez que, que, el, que el paciente se enferma, no va a pasar nada, simplemente va a generar inmunidad como nosotros, y nosotros deberíamos prevenir estas situaciones de falta de higiene, sí, Perfecto. que son como básicas. Hemos estado haciendo mucho hincapié en el gato, porque vos nos decías, maíz el animal, que bueno, tiene más posibilidades de transmitirlo de alguna uh -huh. manera, pero en el perro, ¿se puede dar? ¿Hay casos...? En el perro en realidad pasa esto, es un vertebrado y puede tener sus. Eh, el toxoplasma se queda en los órganos, uh -huh. ¿sí? Sean los órganos, el vaso, el hígado o en el músculo. Entonces, si después un gato, ya de mayor tamaño, come un perro que tiene su toxoplasma, se puede enfermar. Okay. Pero para nosotros no hay ningún otro animal que nos las contagie por medio Bien. de materia fecal, ¿sí? Perfecto. Se ve el gato. Y es una lástima, porque hay tantos mitos con respecto a esto que hemos visto casos horribles de envenenamiento, sí, de gatos crejiste, en barrios, porque son. ¿no? juzgados ante esta posibilidad de, de las enfermedades. Bueno, lo mismo pasa con las palomas y demás, pero bueno, está bueno saber que hay maneras de prevenirlo, de ser cuidadosos, mujeres embarazadas, tomar los recaudos, eh, los niños me imagino que también... Los niños, en realidad, es esto que te digo, quizás nosotros, eh, otro eh, cuidado muy importante es el tema de los areneros. No sé si mm. vieron que desaparecieron Uy, sí. en las plazas. Sí. Menos mal, sí, un foco infeccioso. Claro, es un foco infeccioso, sí. Todos los gatos que estaban como sueltos en la ciudad iban, hacían su materia fecal sí. en, las, en esos areneros y después nuestros niños jugaban. Uh -huh. Entonces, si uno tiene también un arenero en casa, cubrirlo, porque siempre hay algún gatito dando vuelta por la zona. Uh -huh. Y entonces, bueno. Pero igual, si el niño se contagia, saber que va a generar inmunidad y, y para el día mañana Ajá. no lo va a poder hacer exactamente. Más que una pequeña febrícula quizás si sí se presenta Excelente, qué bueno, qué gracias bueno, Magui Nos hemos sacado todas las dudas Así que hay que agradecerle a Veterinaria Bombay ah. Que también celebra el Día Mundial del Perro así con ese posteo 21 de Julio Bueno, un día para concientizar sobre la cantidad de perritos que hay abandonados Que están buscando un hogar Así que a ponernos las pilas con la adopción responsable Gracias Magui Gracias por venir May. Podemos mandar saludos a Obvio. Rosito que es nuestro perro. Ah, muy bien. Así que se en su día, Rayo. Rayo. Rayo, muy bien. Dios, es el Dios, perro de la Vete. No, el perro de la casa. Ah, de la casa. <risa> Pero que... viste que, que muchas veterinarias tienen como su perrito ahí. No, nosotros tenemos nuestro gatito. Ah, su muy, bien. Toribio. Toribio. Muy, muy bien. Toribio. Muy bien, qué lindo. Me